Claudio Cornejo. Bueno, sí, pues toda la mañana con 14 minutos y nos tomamos eh, la vida con psicología, porque fíjense que los fines de semana yo creo que tiene una, una magia, ¿no? Que, que nos permite eh, hablar, que nos permite conversar, que nos permite analizar diversos eh, temas. Eh, y para ayudarnos a entender y contextualizar aquello, tenemos a Claudio Cornejo, nuestro psicólogo que está en línea. ¿Cómo estás querido Claudio? Un placer saludarte, muy buenos días. Muy buenos días a ti, a, a todos, a todos los que están en este momento conectados para que conversemos. El otro día no nos salió muy bien la conversación, se le cortó cada rato, así que quedamos Bueno, lo que nada. pasa es que son gajes del Pero oficio decía, nada, pues Claudito, ¿ah? ¿eh? Exacto, tú que estamos hiperconectados. Oye Claudio, que, eh, a ver, eh, hoy, ¿hmm? hoy día uno de los temas que quisimos abordar eh, dice relación con algo que, que a mí me parece muy interesante y a, y a la vez me parece... Eh, muy entretenido y, y curioso de abordar, porque eh, uno dice, bueno, eh, uno es, y su circunstancia, ¿no? Así lo señalan los grandes escritores. Eh, y todo lo que nos va pasando nos va a pasar accidental o voluntariamente en la vida, van construyendo nuestra personalidad eh, ¿qué tan efectivo es eso? O, o, ¿o los seres humanos pueden revertir y hacer una persona distinta? Eh, no sé si me lo explicar, pero si uno tiene una raíz, tiene un origen, tiene padre, madre historia, lo que le pasó, lo que no le pasó en la época de adolescencia de niñez, en fin, configuran el adulto que somos hoy día, ¿qué tan importantes son esos elementos? bueno, hay una carga genética eh, que es lo instintivo con, con lo que venimos, pero eh, todo eso se va modificando con el ambiente, con la experiencia. Y nada es determinado como se pensaba en algún tiempo, 1900, qué sé yo, 1830, donde había un determinismo genético, porque ahora las personas con discapacidad intelectual eh, nos damos cuenta que van saliendo adelante, que van desarrollando un montón de aspectos, de habilidades. Entonces, el ambiente es el que más bien nos determina en muchos aspectos pero sí, también como somos seres eh, que vamos aprendiendo día a día, tenemos la facultad dentro de lo posible de poder ir remediando, mejorando las cosas negativas que nos han ido pasando pero todo, todo nos va construyendo nuestra personalidad que la personalidad no tiene que ver con el desplante, que es la forma de ser un cierto tipo Oye, está, eh, se pasa, habla frente a todos los demás eso podríamos que llamar desplante, pero no personalidad. Yo lo no soy? Más tímido, más hablador, más simpático, introvertido, pero es todo lo que yo soy, eso es la personalidad. Por lo tanto, un ser humano tiene personalidad, porque es persona. Oye, Claudio, ¿pero pero, qué, qué, qué porcentaje influye tanto? Y, y te lo pregunto del punto también, de vista de la carga genética. Tú lo mencionaste al inicio. Eh, a ver, lo, lo que hicieron, ¿cómo son? ¿Fueron nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos? ...debiéramos tener cierto valor agregado, digamos... Pero, ...pero si en la vida nos ocurre algo... ...eso también nos va marcando... ...nos deja esta suerte de cicatriz permanente, ¿no? En principio, lo, los primeros años... Eh, ...son fundamentales para... ...para lo que somos... Eh, a, ...a posteriori, es decir... ...si en los dos primeros años... Eh, ...o tres primeros años... Eh, recibimos poca estimulación... ...o hay mucha sobreprotección no vamos a tener la habilidad para poder eh, valernos por nosotros mismos. Si a los cinco años, cuatro años, eh, no tengo ciertas habilidades en el lenguaje, que son los estadios en donde la persona tiene la mayor facilidad o ventana, que se llama para poder ir aprendiendo cosas, eh, va a ir mucho más atrás que otros. Sí, va a poder salir adelante, pero con mayores dificultades, porque hay eh, épocas, periodos eh, que vamos teniendo en donde se hace mucho más fácil que el cerebro pueda, <coughs> perdón, aprender eh, ciertas habilidades. El niño aprende a ciertas a, a ciertos meses, a los ocho meses, a, a, a todo lo que ir siendo el, el caminar, a los diez meses, ya va dando sus primeros pasitos afirmados, un año. Es decir, hay cosas que están marcadas por un ritmo biológico propio de la especie. que es ahí donde uno tiene que potenciar en esos, en esos periodos eh, estas habilidades ya sea de aprendizaje, afectivas, sociales, de cariño, en, en todo aspecto. Es eh, si hay una buena crianza, una buena educación, un, un amor dentro del espacio familiar, hay valores, esos se van a mantener casi, casi, digamos así, inalterables, sabiendo que todo puede ser transformado también. Pero es como uno se va relacionando con personas a tu alrededor con características similares que van determinando o Fijando esa forma que tiene uno de ser. Estamos conversando con Claudio Cornejo, el psicólogo acá en el Noches... Si usted quiere interactuar, si quiere opinar con nosotros, si quiere formar parte de esta mesa de trabajo, lo puedes hacer eh, a través del de WhatsApp, más 569-9200-7888. Un pequeño paréntesis porque nos dan cuenta de un accidente en la ruta 160 a la altura de cruce Oximín. El tránsito está totalmente cortado, así que tomar precauciones los conductores que se dirigen a Coronel en este momento. Hay un accidente de norte a sur. Eh, de acuerdo a lo que nos informan nuestros auditores eh, y nos envían eh, fotografías para que ustedes puedan eh, presenciar el accidente, se lo voy a mostrar Claudio también, a usted y a los auditores, ese es el accidente que se quedó uh. hace pocos minutos, eh, son dos camionetas que chocaron con sí. un camión que transportaba evidentemente eh, este tipo de productos, esto es cercano a Coronel y el tránsito está completamente cortado en este momento, la información que nos entregan nuestros auditores a, al WhatsApp de la radio. Tú das un tema importante, tú decís, claro, genéticamente tenemos cierta carga y dependiendo de cómo nos educamos, cómo nos formemos, vamos creando esta persona nueva, Utilizando. ¿no? Por lo tanto, cuando se es menor de edad, cuando se es chico, cuando se está en formación, debe ser muy importante ser una persona feliz y ser una persona eh, que, se le, que, que se le enseña con consecuencia, porque ese reflejo, eh, de una u otra manera, es muy importante para cuando esta persona sea adulta, ¿no? Sí, sí. Todo lo que el niño aprende, aprende porque lo hace o porque lo ve o porque no se lo enseñaron. También es que no te enseñen a aprender. Hay niños que aprenden a no aprender. Es decir, prefiero no aprender esto porque como insisten en que aprenda, recibo cariño, recibo afecto. Y en, en el colegio encontramos algunos niños que eh, hacen desorden todo el rato, pero... Eh, cuando le llama la atención y, y aparece el inspector, el profesor, la profesora, y le presta atención y empiezan a ceder, porque descubren que mejor trato de no aprender o sacarme mala nota o molestar a alguien, porque recibo, eh, por esa mala conducta, recibo un apoyo, una cercanía, un afecto. Entonces, también hay refuerzos que son inversos. Eh, y es ahí como tenemos que tener claridad cómo vamos educando, educando en lo que somos, porque... Eh, tenemos que no tener contradicciones para que el niño no vea contradicciones y sea más pleno y eh, más consecuente en lo que le corresponde hacer. Oye, acá hay un auditor que eh, está preguntando, ¿no? Dice, hola amigo, ¿eh? eh, ¿qué le entregar una, un, un dato eh, sobre... Cuando uno adopta un, una, un, un hijo, un niño, una persona, aunque ¿ah? viene con una carga genética distinta que en muchas ocasiones conocemos. Dame un segundo porque tenemos a Eduardo que nos llama al 800-810-810, línea telefónica de la radio. Aquí le agradecemos a la gentileza de llamarnos. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Le escuchamos a Eduardo, adelante. Bueno, aparte de que hace frío, mira, eh, yo voy entrando a mi casa acá en el sector de Michaiwes y entre Michaiwe y Lomas Colorada están haciendo trabajo, me parece que por un local nuevo que se va a abrir hay conos por todos lados, hay una vía por ambos lados, tanto el norte como el sur y la neblina súper espesa mucha neblina, que tengan cuidado Esto es el sector de Michaiwe, para que bajen ¿eh? para que bajen la velocidad porque la velocidad que están empleando es muy rápido y de hecho van a ir seguramente y el accidente que hubo en Oxiquín, seguramente fue por los vinos porque hay mucha neblina y esto está generando dificultades para la visibilidad ¿a cuántos metros se ve más o menos? mira, si en el sector donde estoy yo en este minuto si tenía 25 metros es mucho ah, ya está bastante complicado entonces el tema de la visibilidad niebla o sea, ahí aparte de los conos que hay una pista por ambos lados, tanto para norte como para sur eh, tengan cuidado, oiga. Muchas gracias por llamarnos a la radio, querido Eduardo. ¿eh? Sí, yo te digo que voy bastante asustado porque en la línea está espesa y me pasó un camión antes de mi chai, pues Ese tipo vendría por lo menos unos 120. Ah, sí, para quienes transiten por el lugar. Gracias por llamarnos. Cuídense mucho. Listo, bien. con cuidado. Eduardo, que nos llamaba al 800-810-810, que es la línea telefónica de Bio Bio. Y vuelvo con nuestro panelista, que es el Claudio Cornejo, nuestro psicólogo, y yo le estaba planteando hace algunos minutos, qué pasa cuando, por ejemplo, uno desconoce esta carga genética, ¿no?, que, que debe influir, eh, y por lo tanto uno debiera prepararse y tomar acciones para poder revertir en algunos casos. ¿A qué me refiero? Si sabemos que... Un niño proviene de, de, de padres, por ejemplo, eh, que tienen debilidad con droga, con alcohol, uno debiera reforzar ciertas herramientas para que ellos no puedan eh, desarrollar eh, esa carga genética. Pero cuando no se conoce la carga genética, cuando hay una adopción, por ejemplo, ¿cómo se debiera actuar, Claudio? Bueno, hay que primero ver los indicadores que entregan en el jardín infantil, en el colegio, eh, los profesores siempre tienen alguna noción, alguna base a partir de su experiencia, quien está por sobre, bajo el, el promedio de cómo debería comportarse el niño. Entonces, eh, el profesor la profesora sí si sabe que su niño, eh, algo distinto tiene, algo le pasa. Revise, por favor, la conducta o su capacidad de aprender o se distrae muy fácilmente eh, o no, no logra entender las cosas en un sentido... Eh, ma, más abstracto, eh, siempre están dando algunas pistas. Eh, además, eh, sí, quizás, yo perdón, creo que eso es lo más importante, porque eh, los papás cuesta que vean a sus hijos. Eh, piensan que su hijo es porque está fundido, dicen, es porque está muy mimado por eso no habla tanto, eh, está tan fundido que por eso no hace tanto caso, está tan fundido que... Entonces, le, le damos atributos para, sin ninguna maldad, justificar que lo que le pasa a su niño no es nada extraño, que es propio de la educación. Pero eh, siempre fue bueno tener esa información, hacerle caso a los educadores acerca de esas pistas que nos van dando y llevarlo al, al especialista para ver si es cierto o no, o si hay algo, alguna dificultad, eh, optimizarla según eh, el área de deficiencia que pueda, que pueda tener el niño en ese momento. Oye Claudio, eh, cuando, aquí un auditor que nos acota algo que me parece muy importante ¿eh? Eh, dice la importancia del medio ambiente eh, y yo lo entiendo no, no como el medio ambiente sino que la naturaleza que vaya que sea importante, sino que del entorno en que se desarrolla el niño eh, por ejemplo eh, si, si se genera un entorno do, do, donde hay violencia y se naturaliza eh, donde hay abuso y se naturaliza donde hay consumo excesivo de algunas cosas y se naturaliza eh, él nace con una distorsión un poco de la realidad, de, de, de cuáles son las medidas, lo bueno y lo malo, ¿y poder repetir patrones? Va a repetir los patrones eh, lo más típico es cuando eh, la señora alega con su esposo que es alcohólico y y nunca quiso drogadicto lo tiene, pero cuando miramos en la experiencia de vida de la señora su padre era alcohólico, su abuelo era alcohólico, tíos alcohólicos, consumían droga en fin, es decir siempre tendemos en general a repetir los modelos eh, de, la, de la formación primaria que tenemos, de la socialización primaria que son los primeros cinco años eh, tendremos a repetirlo eh, el niño ve que el papá le pega a la mamá tiene siete años y el niño llega a tener 10, 12, 15 años y se revela contra su padre defendiendo a su madre pero cuando tiene 20, 25 años empieza a repetir nuevamente el mismo modelo del papá porque es eh, eh, esa eh, ese modelaje que recibimos el plisé que decía Sigmund Freud eh, ese sello, esa marca es casi, casi, digamos, porque no es totalmente, es casi indeleble no sale, no cuesta moverse, salvo cuando empezamos a tener conciencia que estoy repitiendo y que no es lo que eh, debo seguir haciendo, más lo decía que uno tiene que llegar en, en la etapa de la adolescencia, eh, hacia la juventud en hacer un listado de las cosas que tiene mi madre las buenas y las malas, las cosas que tiene mi padre, las la personas significativas para mí y dejar todo lo malo fuera y tratar de asumir solo lo bueno es decir, tener conciencia siempre de las cosas que no quiero repetir porque soy una persona distinta pero eh, en teoría suena fácil, sin embargo en la práctica cuesta darse cuenta que estoy repitiendo modelos eh, se nota un poco más cuando son modelos más exagerados, como el caso de que estoy siendo alcohólico igual que mi padre y yo no quería ser así es un, modelo exager un ejemplo exagerado pero en otros casos más sutiles eh, el, el tipo es mezquino con el dinero el tipo es peyorativo con la señora la señora es, es muy mandona y controladora, en fin es, es, esas cosas que son más sutiles pero cuando uno le pregunta ¿en qué te pareces a tu madre? ¿qué criticabas a tu madre cuando eras adolescente? ¿y qué cosas sigues repitiendo? Y terminan las repitiendo lo mismo que hacían sus madres y los pa los niños, lo que hacían sus padres y sus madres. Ese es un modelo que eh, es muy, muy profundo y no es tan fácil de sacudírselo en lo negativo, porque en lo positivo está bien que, que tengamos esos modelos. Oye, eh, un pequeño paréntesis, eh, dar cuenta que en Coronel hay unidades de bomberos que concurren a la ruta 160 a la altura de Oxiquim por el volcamiento de un vehículo menor y personas atrapadas, en fin. Recordemos que le habíamos dado cuenta eh, de este accidente gracias a nuestros auditores por, eh, por mandarnos el dato al más 569-9200-7888. Eh, yo adopté a mi hijo con siete años, de una madre drogadicta, le buscamos un buen colegio municipal con psicólogo y psiquiatra, y la carga de la gente de la genética que no iba a tener cambio con déficit atencional ahora tiene 22 años, es una persona normal estoy muy orgulloso de él y con mucha gente pensando que no saldría adelante ¿Ah? así es, con las dos opiniones bueno, eh, evidentemente que aquí hay un trabajo muy importante que se dio en una etapa que me da la sensación que es muy importante Claudio eh, cuando, cuando, cuando se es niño y se pasa a la adolescencia, ¿no? Porque yo creo que los niños, en términos generales, en la formación, y te lo consulto, ellos más que aprender por la lección, por lo que tú le dices, aprenden por el ejemplo. Es decir, si tú le dices no a la violencia, no puede ser violento. Si dices no miente, no deben mentir, ¿o, o me equivoco? Toda la razón, toda la razón, porque eh, aprendemos no por el sermón. El sermón aburre. Eh, el papá eh, suele suceder, el papá le dice mira, no sé por qué eres tan flojo, si yo me sacaba la mugre trabajando, yo me levanto temprano y llego en la noche trabajando y, y tú todo el día flojeando tienes, tienes 20 años y ni siquiera has salido a trabajar y, y lo viven sermoneando y poniéndole, refregándole su, su experiencia al hijo que hubiera sido mucho más simple Usted que tiene cuatro años, cinco años, ayúdeme a hacer esto. Tiene siete años, lave un, un vaso. Usted tiene ocho años, haga la cama. Usted prepare su mochila. Usted haga esto, esto, otro. Usted va a acompañar a la feria y vamos a ir a comprar. Usted ir conmigo al supermercado, eh, eh, Es decir, lo voy educando en la acción. No en la palabra, no en la retórica. Porque eso es eh, mucha bulla, y no nos sirve nada. Pero cuando veo un papá o una mamá que... Eh, no puedo escaparme, que me dice que tengo que hacer cosas, ahí estoy creando hábitos eh, y que van a ser más profundos Oye Claudio eh, eh, ah, yo creo que no hay padre, eh, ni madre que quiera hacerle un daño a su hijo digamos, Se, sería, no es natural ¿ah? no, no es natural sí. pero sin embargo hay una serie de acciones que desarrollan y cometen y cometemos los padres que podrían influir negativamente a los hijos eh, por ejemplo, el machismo no se dan cuenta, pero eso puede ser una carga negativa para hijos e hijas. Eh, eh, muchas madres que son extremadamente eh, eh, dictadoras, eh, rígidas, estrictas, controladoras. que también los marca, controladoras que también las marca, eh, padres o madres ausentes cuando hay divorcios de por medio, también los marca ¿cómo podemos hacer para que evitar esto genere una consecuencia futura a este ser humano que no tiene culpa y que uno, lo menos que quiere es generar daño, digamos? Eh, es que ahí donde eh, lo que tú dices es muy cierto. Eh, yo siempre pongo este ejemplo cuando van a la consulta porque llevan al niño, al adolescente para que eh, yo lo mejore, lo arregle, lo deje sanito y, y, y mandarlo vuelta a la casa. Pero el problema es ese. Eh, primero porque... El niño, como dices tú, está siendo educado, formado por sus padres. ¿Cuánto yo voy a poder educar y formar a ese niño si no depende de mí? Depende de sus padres. Y es ahí cuando yo más bien trabajo con los padres para que se transformen un poco en psicólogos. Y, y les digo este ejemplo. Mira, tú eres papá. Imaginemos que tú eres un papá perro. Y como papá perro, vas a querer darle a tu hijo carne y huesos. Y tu mamá eres una mamá gata y como gata, toda tu familia son gatos hacia atrás y van a querer darle leche y pescado entonces van a ustedes priorizar por la formación que tienen ustedes para entregárselo al hijo, que suena muy bien pero van a producir grandes discusiones porque toma leche o come huesos, eh, hay contradicciones importantes y muchas parejas se debaten entre la vida y la muerte ahí y se, eh, se lanzan a duelos profundos por eh, su supremacía en cuanto a la educación pero ninguno de los dos mira que el niño no es ni perro ni gato, sino que es chancho. Y por ser chancho no sirve ninguna de la formación que tienen ellos. Sino que hay que entender qué comen los chanchos, eh, su, su proceso de desarrollo, cuando un chanchito un lechoncito, qué sé yo, eh, para que no engorde, para que no suba el peso. Es decir, eh, el educarnos en cualquier aspecto eh, va a permitir que eh, el niño crezca sano. Y a propósito de lo que decías tú, el machismo... El machismo en estos tiempos ya no tiene que ver con eh, que le pegue a la señora o ande mandoneando, que me sirvan la comida. Ese machismo es el machismo ya caricaturesco que se dio, pero ya por suerte está cada día más, más erradicado porque vemos a los jovencitos, los eh, personas de 20, 30 años, eso ya no está. Pero queda otro, otro tipo de, de secuela, digamos, de este machismo que es el hombre se conecta poco con las emociones. Entendemos muy poco eh, lo que nos pasa. Eh, sí, Claudio, eh, ¿qué tan importante ¿Sí? eh, es que los papás estén de acuerdo? A, a ver, aunque no estén de acuerdo entre ellos, pero que tengan un mismo discurso frente a la formación de un niño. Porque los, los, los, los niños, los que somos papás, los que son abuelos, en fin, también nos pueden corroborar. Cuando ven que duda uno de los papás, como que toman el control más ellos que el, que el resto, digamos. Eh, puede que los papás... Eh, no, no, no concuerden en determinada materia pero debieran tener un discurso en común ¿eso es bueno? ¿es sano? ¿es bueno que se genere discrepancia? A, a, al interior del dormitorio toda la discrepancia que, que exista está bien pero saliendo del dormitorio hacia afuera tiene que ap aparecer un comunicado oficial y ese comunicado oficial es el resultado de los acuerdos y desacuerdos y los puntos de vista de algún profesional si ellos no logran zanjar eso para ver cuál es el modelo de hijo que quiero, cuál es, es lo que yo espero de mi hijo a los 5, a los 10 años, a los 20, a los 30, a los 40 años. Entonces uno va haciendo una especie de proyecto de su hijo en cuanto a valores fundamentalmente, en cuanto a lo que deseo que sea como persona, en, en cuanto a cómo quiero que se integre a la sociedad, que no tiene que ver con la profesión que va a estudiar, que es otro tema. Eh, pero sí en qué deseo yo formar como familia, al interior en este ser familiar de mis hijos. Esa discusión es bueno que se dé, pero no pensando en qué debo ganar, sino en cómo gana nuestro hijo en, en este tema. Oye, eh, un pequeño paréntesis, porque los accidentes nos han detenido en el sector de Coronel, la visibilidad es baja y niebla, hay menos de 20 metros de visibilidad, digamos, por lo tanto, es muy difícil la conducción, mm. hay un choque de alta energía entre dos vehículos menores, con volcamiento, eh, esto eh, está generando corte en la ruta, hay dos personas atrapadas, y de ramo de combustible, aproximadamente 300 metros. Así que maneje con mucha, mucha precaución es eh, lo que está entregando eh, nuestro... Nuestro auditor a través del WhatsApp de la radio más cinco seis nueve Claudio Cornejo está conversando con nosotros, estamos reflexionando frente a esta, esta cosa que es tan importante, ¿no? Eh, fíjate que eh, en la vida se nos enseña tanto a ser profesionales, eh, se nos enseña a sumar, se nos enseña a restar, pero la tarea más importante, a mi juicio, ¿no?, que es el padre, no se nos enseña en ninguna parte, ¿eh? Uno debería tener cierta rama, eh, el colegio, digamos, que te digan oye, si quieres ser papá, asúmalo de esta manera. Uno aprende un poco en el día a día, ¿no? Aprendemos de nuestros padres. De nuestros padres aprendemos a ser padres. O de las personas significativas, porque no, no se ven muchos padres de repente. Conciben y arrancan, así que no hay muchos padres. Hay más madres, o siempre hay madres, pero pocos padres. Pero aprendemos de ese modelo ideal de cómo debería ser mi padre. Entonces nos movemos siempre con esos, con esos patrones, con esos cánones de... ...lo imaginario de cómo debe ser un papá y una mamá... ...pero que, como dices tú... Eh, ...no están eh, muy enraizados en la realidad en, en ocasiones... ...en otros casos se da muy bien... ...pero creo que la reflexión es lo importante en esto... ...el proyecto de familia que queremos... ...el proyecto de hijos... Eh, ...idealizar, soñar un poco... ...para que haya una consecuencia entre lo que aspiramos y lo que hacemos... ...que es lo, lo que tú señalabas delante también... Oye, eh, Claudio, yo creo que este, este, este es un gran tema. ¿Y ¿Los abuelos aquí cómo, cómo encajan en la formación? Porque dicen que los abuelos están para malcriar, <risas> digamos. ¿eh? ¿Es tanto así o no? Eh, en estos tiempos los abuelos eh, tienen esa doble función de ser padres eh, y malcrian también porque los papás están trabajando. ¿Y a quién le pasan el cachito? El cachito a, a los abuelos. La abuela, el abuelo... que no sé, casos muy, muy, muy, muy cercanos, en donde hay que ir a dejar al niño al colegio y esperar tra a trabajar. Eh, ¿Cómo hacer que ahora el, se transmita la información de qué queremos del hijo nieto, eh, pero en ese consenso familiar? No en, en que es mi nieto y lo malcrio, porque eso era antes, en donde íbamos a ver a la abuelita y la íbamos a ver y nos demoramos una hora en micro para llegar donde la abuelita y la abuelita nos daba una oncecita rica nos daba unos dulcecitos y volvíamos a la casa y en 15 días más íbamos a ver a, a, ver a la abuelita ahora no, la abuelita viene con uno está la abuelita metida en, al medio la abuelita es la que prepara el almuerzo la que lleva un niño al colegio, la que ayuda a estudiar entonces ya no es una abuelita como las de cuento, es una abuela madre que la madre está todo el día afuera llega cansada en la noche, pone un poco de orden algunos retos por aquí, un cariño por acá y listo, entonces eh hay que mantener eh, ese criterio de qué queremos para ese niño, para ese jovencito, pero no con esta mirada tiernucha, bondadosa, en donde nosotros no creamos. Sí, si usted decidió tener a su nieto en la casa, a su nieta en la casa, tiene que someterse a ese nieto y a esa nieta a las reglas propias que usted tuvo con sus hijos. Oye, eh, Claudio... Eh... Te lo quiero preguntar porque la, la verdad que a, a mí, en lo personal, es una opinión, me, me parece brutal la cantidad de horas que pasan los niños en el colegio hoy día. Eh, ellos llegan a las ocho de la mañana, muchos salen a las 4 de la tarde, a las 5 y algunos casi hasta las seis, digamos. Eh, más que una jornada laboral completa de los padres, y, y esto se hace en definitiva porque hay una malla curricular distinta, pero además para equiparar que los papás van a trabajar, dejan al niño el colegio, eh, y después los salen del trabajo, lo pasan a buscar y salen a la casa, digamos. Qué tan bueno es que los niños pasen tanto tiempo en el colegio fuera de la casa, digamos, y, y no en la casa, ¿no? con en el entorno, y no jugando a la pelota de pronto con los amigos y eso, ¿no? Es que, como dices tú, tienes toda razón. Eh, se armó la sociedad en estos tiempos para que los papás puedan ser más productivos para el país, para que la señora y el, y el esposo estén trabajando y salgamos del subdesarrollo y pasemos a, a hacer jaguares, etcétera, etcétera. Y para eso significó, que hacemos con los niños? No se pueden quedar en la casa, así que eh, transformemos a profesor un poco en niñeros también. Cuando comenzó la jornada escolar completa, habían talleres, decía iban a hacer talleres lúdicos, eh, recreativos, pero ellos dijeron, no, mejor hagamos eh, talleres de matemática para reforzar. Y toda esa discusión que ha habido histórica a nivel de educación, pero que si el niño se queda en la casa ahora, ¿qué es lo que hace el niño? Se encierra en su pieza. El niño ya no juega, el niño le, el papá le pasa internet, celular, computador, y el niño se pierde en ese espacio en donde eh, lo mejor ahí es que esté en el colegio. Porque en el colegio tiene interacción social. Está jugando, está en clase, está participando. Pero si se queda en la casa, queda solo. O pueden estar los demás en el primer piso en el, o en la pieza y él está aislado. Porque antes era la... la la caja mágica, la caja idiota, ¿no es cierto? Y, ¿Y cuánto alegamos contra el televisor? Ahora ya nadie toma en cuenta el televisor. El televisor era muy sano, porque habían dos canales, tres canales. Entonces no había mucha alternativa para elegir. Eh, está el Teleduc. Pero ahora no, hay pues, mil posibilidades. ¿Y cómo controlamos a los niños? Por es un tema que me parece a, a mí muy importante, Claudio, porque, porque nadie enseñó a las nuevas generaciones de padres la cantidad de sobreestímulos que tenemos en la sociedad hoy día y cómo tener que enfrentarlo eh, a lo mejor nuestros padres y nuestros abuelos sabían que si nos castigaban, nos apagaban la tele y quedábamos, pero hoy día, ¿cómo hay un hijo cuando tenía eh, internet no tienes billones y billones de páginas con buena y mala información, donde tiene, tienen disponibles cientos y tantos, miles de canales de cable, donde, donde en fin, eh, donde hay una sociedad completamente distinta, ¿cómo estamos o debemos formar a los futuros adultos, los que van a administrar el país, digamos, los, los que van a hacerse cargo del mundo, ¿no? Eh, porque hasta hace 30 años esto literalmente no existía. No existía. ¿Y eso que dices tú? Tengo la imagen que en algún momento la, la reflexioné, pero ahora sea muy comúnmente. La mamá, 22 años, caminando, adelante, el niño como de 6 años, caminando atrás, y la mamá me en el celular, y el niño atrás caminando. El niño antes preguntaba, ¿qué es eso mamá? Es un auto. ¿Y eso qué es? Un perro. ¿Y qué color es ese? El niño preguntaba y la mamá respondía. Para el niño, ¿a quién le pregunta si la mamá está metida en el celular? La mamá, el papá, los adultos, el niño, todos metidos en el celular. No hay posibilidad de comunicación, no hay posibilidad de aprendizaje como dices tú, que sea un aprendizaje dirigido, un aprendizaje en donde yo quiera imprimir un sello a mi hijo o a mi familia. No, porque los sellos lo imprime el que, en la página que, en la que abrí, es el sello que voy teniendo. Pero el niño está muy abandonado de parte de los padres, precisamente por esto, porque el padre y la madre están ellos metidos en su mundo entre padre y madre tampoco hay comunicación porque se apuesta a él y se apuesta a él y llegado uno con su celular sí, bueno, a nivel no de pareja pasa eso, porque, ¿qué pasa con los niños? claro, porque, porque de una u otra manera, Claudio uno también tiene que sopesar y tiene que ir equilibrando porque uno tampoco puede marginar al, al, al niño del adelanto de la ciencia digamos, o sea eh, un niño que tenga ocho años y no son nativos de la tecnología por lo tanto debe manejar celular, debe manejar computador, debe manejar tablet. Entonces, ahí se nos produce un desafío que a mi juicio es reinteresante de abordar eh, y para eso estamos los medios quizás fallar un poquito eh, en términos de cómo orientarlo eh, a los padres para poder controlar esta nueva situación que es un nuevo mundo que cambió los paradigmas. Yo recuerdo... Eh, que cuando nosotros éramos chicos, a lo mejor también eh, el computador, si con suerte existía, ¿ah? ya había un procesador de texto y ya se era lo, lo, lo mágico, pero hoy día tienen GPT chat, digamos, lo, lo, los niños que le pueden hacer las tareas con su propia autoría. Entonces, tú decías, esta cuestión cambió radicalmente. Eh, a, a lo mejor es tanto el cambio y es tan brusco el cambio que a futuro nuestros hijos no vamos a tener que formarlos para que sean profesionales, porque los profesionales ya van a estar. Eh, eh, digitalizados ¿no? van a ser computadores los médicos, los abogados, en fin por lo tanto uno debería enseñarlos a ser buenas personas para que sean felices y no personas para que sean frustradas no sé, y ahí uno comienza ya a filosofar respecto a la vida y eso que dices tú es, es, es tan cierto yo trabajaba en un colegio y y la discusión en el consejo era ¿cómo hacemos que los niños no vayan con el celular a clases? Entonces, se si inventamos un montón de, de técnicas, ya vamos pues a la clase y los niños dejen el celular en, en una cajita. Pero que el otro está escondido. No, es que nos cuesta el celular. Y en los manuales de convivencia, fuera el celular. Y yo decía, no, el celular hay que meterlo, hay que in integrarlo. Y, incluso hice unos escritos ahí con un montón de argumentos y nadie lo tomó en cuenta, hasta cuando era la pandemia. ¿Y por qué no dejaban usar celular ni computadores? Porque los profesores no sabían usar celulares ni computadores porque desconocían eso. Entonces, en pandemia los chiquillos nos enseñaron nosotros, los adultos, a movernos, a usar estas cámaras y todos estos sistemas que estamos ahora, como nosotros, conversando. Pero esto surge un poco de la pandemia también, porque si no yo hubiera estado en el estudio, voy con ustedes. Oye, fíjate que eh, yo creo que ahí vimos un punto que me parece muy, muy importante. Yo creo que otra de las materias que no nos enseñan a nadie, o a muy poco en la vida, eh, en la formación, en el fin, es ser feliz. ¿no? Es ser feliz. Nos enseñan a ser competitivo a tener herramientas, a tener conocimiento, a tener personalidad, pero poco nos enseñan a ser felices con los con la amplia gama de la felicidad que tiene la vida. ¿no? Una persona puede ser feliz haciendo hobby, otra persona puede ser feliz siendo mamá, otra persona puede ser feliz siendo servicio público. Y otra persona quizás sin hacer nada, digamos, y puede ser feliz. Pero poco debatimos respecto de la felicidad, ¿eh? como si tuviéramos muchas vidas para poder desarrollarla. Y pocos pueden reparar que, si no tiene fe, esta es como la única que oportunidad que tiene, digamos, y tiene que aprovecharlo. Si no, fuiste, ¿no? Mm. Sí. Cuando dices eso, eh, me viene la imagen del libro el alquimista de Pablo Cuelo, en donde el joven vende sus ovejas y todo por ir en busca de la felicidad, de la alquimia, de y parte y después de perder todo y darse un montón de borrazos lo asaltan, le pegan, le pasa lo peor, descubre que la felicidad la felicidad está en su casa estaba en él, en, en sí mismo pero la sociedad nos impone muchos eh, muchos eh, desafíos para ser feliz que está eh, llevado a, a cosas eh, materiales a, a prestigio social a éxito y no como dices tú, a lo, a lo simple es decir, eh, el campesino que se levantó a las 5 de la mañana y hizo lo que tenía que hacer a las 5 de la tarde, está en su casa viendo televisión, comiendo ganas amasado, A lo mejor estuvo muy feliz. Porque no tiene que ver con lo que esté haciendo o, o cómo se ve, sino en cómo yo estoy conectado conmigo, con lo que yo deseo, con, con las cosas que me dan un sentido, y un sentido en positivo. Oye, Claudio, yo quiero agradecerte, como siempre, la gentileza de estar con nosotros, que nos permite un poco reflexionar. Yo soy convencido que este horario tiene esa ventaja, ¿no? Es la magia de la comunicación en, en la noche y en el trasnoche tiene la ventaja de con tiempo distinto para poder reflexionar. Y ojalá siempre por esa pequeña semillita para darle una vuelta en la casa, para conversar a otro entorno. De hecho, auditores nos están preguntando esta conversación va a estar disponible en nuestras redes sociales para que la puedan escuchar en familia así va a estar ya los próximos minutos a través del de Facebook de BioBioTV te mando un abrazo grande Claudio, gracias por estar con nosotros ¿eh? gracias a ti Mauricio y a los auditores eh, o telespectadores eh, y a William por hacer que todo esto funcione nos vemos en nuestro sí, momento y, y como y, y, dices tu ¿Ah? ¿no? y el sábado es bueno eh, esta hora es buena, este fin de semana es bueno porque uno está descansando ya Exactamente, además que alguien se puede estar tomando un traguito escuchando la radio y le permite la reflexión. Yo creo que esa es la pega. Gracias Claudio, te mando un abrazo. Que te muy bien, chao, chao. Claudio Cornejo, nuestro psicólogo, conversando con nosotros acá en El Trasnoche de la Radio. Mauricio Barrientos te acompaña en El Trasnoche de la Radio. En BioBio Bio, profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre. Aquí tú te informas y entretienes. BioBio, Bio, la radio.